Uh -huh. Bueno, hay cosas, de, de, empezando por la segunda, hay cosas de, de tema interno que, que tienen que ver con, con momentos en que se puede pasar esa información. Creo que no, no, no seré yo que tenga que pasarla, pero muchas veces los rumores pueden, pueden tornarse eh, verdaderos. ¿no? En relación a los delanteros y a cualquier jugador que compone esta plantilla, tienen todo mi apoyo, tienen toda mi confianza, y es lo que voy a seguir haciendo, o sea, dándole ese apoyo, dándole esa confianza y, y cada vez trabajando más para ellos. Eso es lo que, lo que me propongo. Ustedes me conocen, soy una persona que, que no rompe, que no verga, que no se, que no se queda. Entonces, estas cosas a mí me dan mucha fuerza y mucha energía. Ya pasamos situaciones similares a estas en, en esa institución. Me acuerdo de inclusive en lo que fue el torneo que salimos campeones con el equipo más joven, curiosamente también, igualito que este, que este torneo que empezamos perdiendo los dos primeros partidos. Y entonces so, la, la historia se podrá repetir. Tenemos que seguir trabajando mucho, sí, totalmente, pero la confianza y lo que es el apoyo que tengo que, que dar de una manera incondicional a nuestros jugadores, eso estoy aquí también para, para hacerlo. Sí, totalmente, creo que los partidos tienen, cada uno de ellos tienen sus historias, el, el juego tiene sus imponderantes. creo que es un juego de, de aciertos y errores y, y este partido ha tenido cosas muy, um, muy raras, a lo largo, ya sea a lo largo de la semana en su preparación, ya sea en lo que fue la preparación del once, yo asumo siempre todo y nada, va a seguir de excusa en relación a, a, a nada, pero uh, o sea, te doy dos ejemplos en el partido de hoy. Uh, la expulsión, cuando el equipo estaba, estaba creo yo, uh, haciendo las cosas bien, intentando superiorizarse al rival, cuando muy bien, en dos situaciones, de balón parado, que casi termina en gol, uh, el primero sí termina, la segunda no, pero después el rival te hace el gol del empate, justo terminando el primer tiempo, y esas son cosas que muchas veces, o sea, te cambian un partido, hacen parte de las, de las historias del partido, y creo que no, no, no tiene tanto que ver en relación a lo que es jugar de local o jugar de visita, porque se viene repitiendo en, en esas tres circunstancias, en, estas, en esos dos escenarios. Hay un, hay un padrón, el equipo siempre empezó a ganar los partidos, o sea, en los tres partidos empezó ganando, pero por circunstancias que muchas veces tú no puedes controlar o que tienes que empezar a intentar controlar un poquito más, porque ese también es nuestro trabajo en esa dirección, Uh, el rival te, te, te lleva y te, y te consigue sacar el partido. Pero, o sea, hay que asumir todo como el principal líder de, del vestidor y en términos técnicos de esa decisión que soy yo, asumir todo esto. Es muy difícil estar justificando lo que sea. Necaxa se llevó muy bien el partido después de haber ganado por 4-1. No hay mucha justificación, pero hay sí que decir que hay mucha energía en, de parte nuestra para llevar las cosas adelante y no vamos no vamos a desistir para nada y sabemos que al final estaremos celebrando juntos con esta gran afición. Es una afición que, que siente las cosas, hoy eh, nos tocó sentir muy bien sus sentimientos de relación a todo y estamos acá para seguir trabajando para ellos. Hoy estamos todos tristes, a par de, a par de ellos, pero seguramente vamos a estar disfrutando mucho más momentos de alegría que momentos como el de hoy. Uh -huh. jugadores para enfrentar el partido. Muy bien, muy buena cuestión. Podemos hablar de, de, de fútbol y de lo que pasó en la cancha. Creo que con lo que fue la expulsión, miraste que pasamos a, a, a tener que estar en una estructura en, en 4-4-1. En esa estructura de 4-4-1, Mudo ha hecho un, un sacrificio tremendo cuando lo tuvimos que recorrer ahí por banda izquierda. Creo que también puede hacerlo bajo determinadas circunstancias del partido, esperamos poder uh, incluso hacerlo, pero no bajo esa circunstancia que tenga que se sacrificar, sacrificar mucho más defensivamente. Y lo que buscábamos era cerrar mucho lo que serían el principal factor que el rival tenía y que nos podía generar peligro y donde salieran los goles, pues de los pies de, de Escobosa. ¿no? Entonces con eso uh, dejamos Geraldino en ese momento uh, más uh, con lo que era el medio de división y también un poquito se saliera el tercer central o el central por izquierda, con el balón el poder cerrar ahí, y, y sería Ayrton que cerraría uh, en, en un primer momento los centros los centros, de, los centros de Escobosa. Ese fue más o menos lo que, lo que buscamos. Después cuando el equipo tuviera el balón, teníamos que, buscábamos tener un rumbo para tener más salida, en particular en las medias, que era donde estaban los espacios para poder sacar eso al rival. Sabemos que era difícil, ellos nos sacaran el balón y nos llevaran a replegar en ese sentido, entonces tuvimos que poder valorar el balón parado, porque una vez que, que tienes menos una unidad, en términos del balón parado esa unidad a no, menos no se nota, y creo que fue en ese sentido que también uh, intentamos apostar un poco. Ya en la parte final, cuando todavía estaba dos por uno, Um, intentamos cambiar uh, Alan por, por Brian para que Brian tuviera esa salida quedando Fernando un poquito más, más clavado ahí, uh, ahí detrás y uh, uh, Diego que debutó hoy uh, con el equipo en, en la liga, pues tener la capacidad de llegar por delante, por derecha pero también cerrarme esos centros de Escobosa donde teníamos que hacer o buscar hacer una línea de cinco para defender toda esa amplitud que tenían en particular en esa zona de la cancha. ¿Qué tal? Eh, bueno, va, va encaminado a, a, a este tema que, que ya has platicado, Pedro. Preguntarte si, si la expulsión fue el gran determinante de esta noche o, o a qué le atribuyes la derrota de esta noche, Pedro? No, mira, no puedes uh, decir que la expulsión fue lo que dictó uh, el partido, pero sí, sí dictó un, un cambio en términos de lo que era nuestra, nuestra propuesta para el, para el juego, nuestra nuestra estrategia para el juego, nuestro abordaje para el juego, que tuviste que pasarlo a jugar de una manera totalmente diferente y, y, y por supuesto también el rival llevó y se aprovechó muy bien de ese, de ese cambio. Entonces no, no, que, no creo que sea factor, para mí a lo mejor lo que puede ser el momento del juego puede ser la posibilidad que tuviste de hacer el segundo gol con Doria cuando el balón va ahí al travesaño y pocos minutos después te hacen el empate. Entonces yo diría que a lo mejor ese puede haber sido el momento del juego y, y que ha dictado después del desfecho final del mismo. De nada. Sí, nosotros tenemos una, una regla en relación a lo que, a lo que toca a, a 21 jugadores que pueden ir a la banca. ¿no? Y la regla, en particular con él y con Franco, tiene que ver con que todavía están en un proceso para que puedan tener ritmo de juego y que puedan ser opciones reales de juego. Entonces, yo me acuerdo que el fútbol, no hace mucho tiempo, pero los cambios pasan tan rápido, eran 16 jugadores y de esos 16 jugadores que iban a, a, a la a la boca de la alineación a, a lo que era la sede de juego solo podían hacer dos cambios después pasaran a tres, hoy son cinco pero de esos cinco todavía cinco quedan sin jugar entonces lo que nosotros tenemos para que los jugadores tengan ritmo, una vez que tenemos pensado y organizado lo que son las, las posibilidades dentro de los cambios y tener opciones en cada una de las líneas es que entre uno a tres jugadores puedan estar con la 20, pero al mismo tiempo estén con nosotros en la banca, nada más por un tema reglamentario. O sea, esa es la regla que tenemos. Hoy eh, le tocó a Leo estar ahí, él y Franco han estado con nosotros en, en la concentración, para que también ya se van empapando de todo lo que es la dinámica que estamos, que estamos generando y de los cuales ellos también son nuevos en relación a todo eso. Es, ese es el porqué. Entonces, mucho, en el primer partido por ejemplo miraste a, a Edgar Gámez que jugó 90 minutos con, con, con la 20 y estaba en la banca contra Tigres, entonces tiene que ver un poco con eso, Total, todo con eso Vamos, vamos a continuar con el cual continuamos contigo, Orlando Castellano Gracias, Carlos, buenas noches para todos, buenas noches Pero, no Buenas noches